Para alojar nuestros contenidos en Dropbox, lo que haremos primero será trabajarlos en Excel Learning y una vez que los tenemos completos, vamos a exportarlo como sitio web carpeta autocontenida. Seleccionamos la carpeta en la que se va a crear nuestro contenido, se nos muestra una visualización y vemos que lo, eh, Excel Learning nos informa de que ya se ha creado eh, correctamente la carpeta que, que pedíamos. A partir de aquí el siguiente paso sería ir a nuestra cuenta de Dropbox y buscar la carpeta public. El problema es que no todas las cuentas de Dropbox disponen de esta carpeta, solamente aquellas que se crearon previamente a octubre de 2012. Si no encuentras la carpeta public puedes ver que hay eh, sobre la imagen, sobre impreso, un link, un enlace que te lleva a una página de Dropbox que te regenera esta carpeta public para aquellos que eh, obtuvieron la cuenta con posterioridad a octubre del 2012. Bien, una vez en la carpeta public crearíamos una nueva carpeta, le daríamos un nombre yo eh, no voy a crearla nuevamente porque ya creé una primera carpeta que era esta y dentro de esa creé una segunda carpeta nuevamente para alojar los archivos y como se puede ver ya están alojados los archivos si no fuera así lo que tendríamos que hacer sería cargar, elegiríamos los archivos, en nuestro caso de acá, la carpeta entorno, seleccionaríamos todos y pulsaríamos para enviarlos. Como ya los tenemos cargados, vamos a obviar este paso. Bien, una vez que se han cargado todos los archivos en nuestra carpeta, tendríamos que buscar el archivo index.html que es el que siempre nos da acceso a la página principal de nuestro sitio. Lo buscamos, lo tenemos acá y observamos que aquí tenemos la posibilidad de copiar vínculo público. Nos sale una dirección, la copiamos en el portapapeles y vamos a crear una pestaña nueva, pegamos esa dirección y comprobamos que ya tenemos disponible y navegable nuestra página web. Si esta dirección nos parece excesivamente larga, podríamos recurrir a un servicio como acortador de, dirección, de direcciones, como puede ser go.gl, que es un servicio que nos permite pegar la dirección que acabamos de obtener y cuando pulsamos Short en URL, nos genera una dirección corta que, si nos fijamos, lo que hace es llevarnos al sitio que estábamos. Copiamos esta dirección, vamos a una nueva pestaña y a comprobar que esa dirección corta, que es mucho más fácil de escribir, aunque tampoco es que sea precisamente sencilla porque son letras y números, pero al menos es más corta. Como vemos, esa dirección lo que hace es redirigirnos a la página en la que estábamos. Además, QR Sortener tiene una posibilidad interesante, y es que si yo pulso en los detalles de la dirección que acabo de crear, tengo la posibilidad de generar un código QR que podría utilizar para imprimir o para eh, poner en una página de forma que quien tenga un, eh, un smartphone pueda, con un lector de códigos QR, acceder directamente a mi página.